Hola, mi nombre es Melisa Albero. Soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes San Luis. Este es un video tutorial elaborado para la materia de recursos informáticos correspondiente al año 2015. Mi grupo es el número uno y quienes los conforman son Acosta María Custina, Ambrosio Fuegan Guailín, Baile Baninines y Quien les habla. Nuestro profesor, tutor, es Carlos Fernández. El tema que vamos a exponer es ¿para qué usar información científica? Especialmente, yo voy a hablar del subtema 5, ¿qué hacer con la información científica? Y los otros temas serán desarrollados por mis compañeros de grupo. Información científica te sirve en primera instancia para aprender. Te ayuda en tu proceso de formación en la universidad. Con ella, realizas un trabajo intelectual que consiste en procesarla o leerla y como resultado de cuál aprendes. Este trabajo con la información científica abarca al menos tres competencias. La primera sería encontrar la información. Con respecto a esta competencia, podemos planear las búsquedas, preparar y seguir estrategias de búsqueda eficaces, reconocer cómo se produce y suministra la información, manejar diferentes herramientas de búsqueda, conseguir las referencias y documentos que se necesitan, entre otras cosas. ¿Qué hacemos cuando podemos encontrar la información? La segunda competencia sería evaluarla, lo que significa discriminar qué es lo que vale y lo que no, distinguir las clases de información, analizar críticamente qué fuentes de información son fiables y autorizadas, entre otras cosas. La tercera competencia sería utilizarla, usar la información de forma eficiente, legítima y creativa, procesar la documentación reunida, gestionar referencias bibliográficas, redactar citas y referencias en textos propios, etc. La idea básica sería encontrar la información científica valiosa para documentarse y usarla de forma inteligente, honrada y creativa para aprender e innovar. Por último, voy a concluir este video haciendo referencia a los puntos más importantes del tema que expuse. La información proviene de informar, que en latín significa dar forma. Y manejando la información científica, se aprende. El proceso abarca tres competencias. Encontrarla, evaluarla y utilizarla eficaz y legítimamente. Acá se les muestra la bibliografía que hemos utilizado. El libro, ¿Cómo usar y buscar información científica? Guía para estudiantes universitarios, de Luis Javier Martínez, del 2013. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.